...pegado a lo que fue el anuncio que hizo en el día de hoy el presidente Luis Abinader en compañía del Consejo Policial, el Ministro de Interior, el Ministro de Hacienda y toda la plana mayor de la República Dominicana. El presidente hace el anuncio muy importante, señores, de un plan de seguridad donde se llevará a cabo un patrullaje mixto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para poder enfrentar de manera fuerte e contundente a la delincuencia ante los hechos que han estado ocurriendo en los últimos días. Yo quisiera que ustedes me permitan con ustedes simplemente citar de manera muy breve algunas palabras de lo que decía el presidente Luis Abinader en el día de hoy cuando dispuso lo que es el operativo Conjunto Mi País Seguro, con acciones que se llevarán a cabo por la Policía Nacional el apoyo de las Fuerzas Armadas. Señores, el presidente, de manera muy expresa, dice que confía en el trabajo de la Policía Nacional y las acciones que lleva a cabo su director. Pero mire qué dice esto, señores. Dice, quiero decirle que confío plenamente en las actuaciones de la Policía Nacional y que van a actuar con el respeto a los derechos humanos, pero con firmeza. Mire qué se necesita en esta circunstancia, manifestó. Y agregó el presidente, le pido a aquellos que están actuando de manera, mire, en nuestros barrios, en nuestros sectores, llevando intranquilidad, que se entreguen de una manera pacífica, porque si no, se le va a buscar donde quiera que estén. ¿Me permiten escuchar, por favor, esas palabras del presidente Luis Abinader en el día de hoy? Vamos a escucharla, por favor, equipo. Es posible que la podamos escuchar, jóvenes. La escuchamos, por favor. Tenemos que buscar más recursos, lo buscaremos, pero apoyaremos la paz, llevaremos la tranquilidad y el sosiego a la población dominicana en un momento en que el país se está recuperando. El presidente. ¿Escucharon eso? Ustedes que decía el presidente, ay, lo escucharon. Quiero simplemente yo ser lo más justo posible. No venir con pose ni postura que yo sé que estaré faltando a la verdad con todos ustedes. Yo dije aquí, yo dije aquí hace un tiempo, en este espacio, ante la situación que se vivía con la delincuencia. Recuerdan todos ustedes los que nos siguen a nosotros día a día. Yo le pedí al presidente, señor presidente, tiene que pronunciarse, porque se está llevando a cabo un irrespeto a la autoridad, se está llevando a cabo de mano de la delincuencia. Ustedes saben qué? una enfrenta, se está llevando a cabo una provocación plena de la delincuencia. Yo decía, el presidente tiene que pronunciarse, tiene que estremecer la mesa y hacerle entender a la delincuencia que hay una autoridad. El pueblo eligió al presidente para que lo represente y en esa condición, ocupa la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El presidente tenía que hacerlo. Para muchos se entienden que esto no es correcto este pronunciamiento del presidente. Yo no comparto esa posición. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese pronunciamiento hecho en el día de hoy por el presidente Luis Abinader. ¿Saben por qué? Me, miren, dentro del respeto a los derechos humanos, pero se le debe enfrentar a la delincuencia en el terreno que ellos consideren. Se le debe demostrar que existe una autoridad que debe haber respeto por la paz y la tranquilidad pública. No tienen derecho el resto de los ciudadanos vivir en una intranquilidad, señores, mediante los hechos que han estado pasando. Fíjense lo que estaba ocurriendo en la cañita, que todavía no se resuelve totalmente. Pero busca enfrentar a esas bandas de los menores y otras que quedan por ahí como los 0880 y demás, que para mí la posición expresada en el día de hoy por el presidente Luis Abinader y el anuncio de este operativo conjunto de la Policía Nacional Mi País Seguro era necesario. Y qué bueno que el presidente tomó esa decisión en el día de hoy.